Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos legales de inmigración. Los espero en mi programa Inmigración con Eduardo Soto, lunes, martes y miércoles a las cinco y media de la tarde hasta las seis horas del este.